Entonces yo decía eso. Y decía que ellos son tan malos porque son malos. Han nombrado muchísima gente de la Fuerza del Pueblo y de mi propio PLD. Y han dejado con el mimero los propios PRMistas que se fajaron con ellos. Entonces yo les voy a presentar dos cosas nada más para que ustedes vean: dos cosas. Para que ustedes vean si Omar estaba equivocado. Le presenté ayer. Lo que dijo Hipólito Mejía, lo que le presenté, de lo que dijo Guido Gómez Mazara, le presenté ayer lo de Danilo Cruz Pichado, miren lo que dice el padre de la iglesia la Mercedes, miren lo que dice el padre de la iglesia de la Mercedes, para que se echen para atrás, no lo va a pasar, lo va a pasar, miren lo que dice el padre de la iglesia de la Mercedes, eh, sobre, sobre, vean esto. Esta es la iglesia del partido que está gobernando. Pero ellos venían a misa cuando estaban en la oposición, y ahora no vienen a misa. ¿Ustedes sabían eso? Toda la misa del PRD y del PRM, aquí era que se hacía. Ahora. Nadie aparece para la iglesia de la Mercedes. Nadie aparece ni agarran llamadas a los ministros y los directores, los funcionarios. Y la iglesia donde ellos venían aquí a hacer grandes discursos a la oposición. No aparece. Usted se imagina que en el mes de septiembre se le mandó una carta al Ministerio de Obras Públicas para que ayudara. Y sabe cuánto mandaron ellos, diez mil pesitos. Gracias a Dios que yo no era el rector, porque se lo había devuelto. Y nuestra iglesia cayéndose. Hay que hacer muchas cosas. Y lamentablemente, no podemos creer en nadie. Porque cuando están afuera, son muy buenos hablando. Hablan demasiado. Dan, dicen mucho. Pero en la práctica, no dicen nada. Parece aquella palabra que Jesús le dijo a los fariseos. Ah. <risa> bueno, ustedes vieron. Dice el padre. Y es verdad porque a mí me conté Y a usted, doctor Peralta. Sí, sí. Toda la misa de PRD y PRM era ahí que de le iban Peña a hacer. Gómez. De Peña Gómez. No ah, sí, así mismo es. Desde que llegaron al poder. Ustedes se recuerdan que yo comencé diciendo aquí. Señor, esta gente... ¿Por qué yo digo que son malos? Y yo les voy a presentar otro, que es peor todavía, otro video, de un PRMista ahora, de Villatapia. Lo que ese hombre dice, ustedes van a ver. Porque eh, tú sabes lo que es que un PRMista venía aquí y le llamaba. Omar, quiero oír al programa. ¿Ustedes lo veían? Omar, quiero oír el programa. Y llamándome, oh, hermano, ¿qué tú crees de esto? y visitar la casa de uno, y porque coño, a los dos días de tener un caiguito ya toda su gente se le olvida, porque no es para pedirle, no es para nada señores, hasta con un simple saludo, porque si yo soy amigo de una gente, miren los amigos míos, los busco yo desde, desde, desde, desde, desde, desde que eran amigos míos de 10 años, de 15 años, de 20 años, los vivo buscando siempre, porque usted se siente bien, Compartiendo con un amigo Hasta un simple saludo Hoy tú sabes lo que es Que una gente porque que, que ahora mismo está junto contigo Que te llama Que comparte contigo Y de repente porque Eso, eso, eso, miren Eso ni los peledeítas han sido así Ni los reformistas Da ese cambio tan brusco Ahora más lo han hecho los PRMistas y los PRDistas. Y por eso es que nada más duran cuatro años en el poder porque no es solamente por los empleos que, que no le han dado. Es por, por esa actitud frente a la gente. Entonces miren este PRMista lo que dice. Ustedes van a ver. Hola, eh, ¿No se está oyendo nada? Vamos a verme. ¿Dónde que está...? Eh, eh, si sí, buena. Omar. Sí. De eso que tú estás hablando, para mí es que se me educaba ese ¿Eh? Ese es malo, ese. sí, muy buenos días! <risa> ve, ve, ¡Vean este, perremedita de Villa Tapia! ¡Vean este, vean este, perremedita de Villa Tapia! ¡Vean esto, señores! ¡Vean este, vean! ¡Veanlo! ¡Vamos a ponerlo! Sí, muy buenos días! ¿Cómo están todos y todas? Te digo una cosa... A los PRMistas, a los compañeros que antes de llegar al poder venían aquí a mi casa, se pasaban el día conmigo, nos desayunábamos, bebían un café, andábamos de mano en mano. Oiga mi hermano, trate de hacer la cosa bien, porque quedan tres años. Y acuérdese que cuando salgas del poder... Lo van a recoger a todos. No roben. Hipócrita. Paeteada de sucio. Todos los PRMITA, todo lo que, es que están administrando ahora. Empezando por lo de aquí de Villa Rapia, de este aqueroso. entonces ya el hombre se indigna tanto que dice una palabra que yo no la voy a pasar. Pero ustedes ven que no es invento de Omar. Ustedes ven. Que no es invento de Omar Peralta Que hay una indignación de los PRMistas Y de la población en general Por el comportamiento Porque que han cambiado Usted sabe lo que es usted Cogerle un teléfono a la gente Y de repente porque tiene un callito No le coge el teléfono Y usted no se deja ver por parte Eso han hecho esos PRMistas Y ni siquiera copian lo que le pasó al PLD, ni siquiera cogen cabeza con eso. Eso le entra a ellos por aquí, le sale por acá. Y le voy a decir una cosa. Anoten y, y, y graben este programa para que vean que cuando yo digo una cosa se cumple porque se cumple. El odio, óiganlo bien, óiganlo bien y anoten la fecha. El odio y la tirria que le van a tener el pueblo a los PRMistas va a ser peor que el que le tienen a los danilites y a los peleditas hoy. Se van a recordar de mí, se van a recordar de mí, porque es que son burlones, es que son burlones.